y buenas a todos. Estamos aquí en Calla Go Uruguay en un nuevo video. Y esta vez nos hemos venido hasta la ciudad de Artigas y estamos en busca de las grandes tarariras de la ciudad de Artigas, las tornasoles. Y bueno, estamos rumbo a las represas y al río Cuareim. Y de camino nos encontramos con este hermoso lugar, este arroyo. Está precioso. Un lugar muy lindo. Se ve que es un lugar donde puede haber alguna tararita bueno camino a las represas vamos a parar un ratito en este lugar vamos a estar probando la ranita acá a ver si tenemos suerte en Calla Go Uruguay y les vamos a estar mostrando todo el camino que vamos a hacer en esta gran aventura en esta travesía y va a estar todo aquí en Calla Go Uruguay así que no te pierdas este video en busca de las grandes tarariras aquí en la ciudad de Artigas Seguimos aquí en Calla Go Uruguay y queremos darle la muy bienvenida a todos los nuevos suscriptores que son parte del canal, que se han sumado en este tiempo, muy bienvenidos a todos, eh, queremos que se sientan muy bienvenidos, si tienen algún comentario, alguna cosa quieran hacer, lo pueden hacer en la parte de abajo, este, y bueno, también queremos decirle a todos lo que ustedes quieran ver en este canal de Calla Go, eh, pesca de algún determinado tipo de pez, tutoriales... Eh, lugares que quieran conocer de nuestro país y podemos ir hasta esos lugares, recorrerlos y mostrarles todo aquí en Kayak Go Uruguay así que muy bienvenido a todos los nuevos suscriptores los que son partes del canal y no se olviden todas nuestras aventuras sobre un kayak van a estar aquí en Kayak Go Uruguay muy bien, estuvimos probando un poquito por acá viendo, a ver, la posibilidad de que salga algo, pero acá este rollito en esta zona está muy, muy, muy bajo, muy playito, el agua está muy transparente, no está muy sucia, no hay mucha comida, así que las tararillas aquí cerca no están, no andan, así que bueno, teníamos mostrado el lugar igual para que ustedes lo conozcan, esto está camino rumbo hacia el campamento que vamos a tener, que vamos a pasar una noche en el río Cuareín, y vamos a estar cerca de unas lagunas, de unas represas, buscando las grandes formaciones de la ciudad de Uruguay. Así que, si te gustó este video, dale me gusta, compartirlo en tus redes sociales. Seguí sumándote a la aventura y lo que es calla Cove Uruguay. Muy bienvenido a todos los nuevos suscriptores nuevamente, que sean parte de este canal. Y si tienen algún comentario, alguna duda, alguna consulta, alguna cosa que quieran ver aquí en el canal, en Caya Cove Uruguay, estamos a las órdenes y en lo que podamos, queremos traerle la naturaleza a la comodidad de su hogar. Así que... No se olviden de seguir disfrutando de Calla GO Uruguay. Ah. Si no nos atolamos acá yendo hasta la estancia, ajá. Eh... bajamos a la laguna y hacemos Está. la comida ahí en la laguna Perfecto. y pescamos con ahí en la laguna Está. Nati, ¿cómo estás? Un saludo para el canal todo bien, acá en la aventura en la ciudad de Artiga. vamos a ver si tenemos ¿Cómo estamos así? ¿Todo bien? bien? pronta Hola. para la aventura? Sí. Excelente Aquí estamos en kayak Go Uruguay Miren, no hay camino, no hay ruta, no hay nada Gonza, ¿cómo estamos? ¿Pronto para la aventura? Todos, todos cargados, todo, todo, todo, todo, cargado, ya, todo ya, pronto. Ya. ya nos vamos. Miren lo que encontramos acá en Casa Uruguay. estamos mostrando un muro de piedra de la época, quién sabe, cuando nuestro país todavía estaba colonizado o invadido. Un muro de piedra increíble. Estamos aquí, llegando al lugar donde vamos a estar pescando, pero hemos encontrado este muro de piedra extraordinario. Muro de piedra de la época de los indios cuando no estaba aún el alambre de nuestro país se fabricaba piedra y barro miren la antigüedad que tiene esto, los años que tiene esto y está aquí en Kaya Go Uruguay le queríamos mostrar esto porque es extraordinario es parte de la historia de nuestro país Kaya Go Uruguay y ahora sí estamos llegando hasta las represas En la ciudad de Artigas, a las represas que tanto les prometimos a la ciudad de Artigas, acá estamos con Nati, mi copiloto. ¿Cómo estás Nati? Hola, todo bien. Excelente, así que vamos a ver, miren por dónde estamos circulando. No hay ruta, no hay camino, no hay carretera, esto es todo campo. Miren lo que es. ¿Sí? Impresionante. Y bueno, vamos a ver cómo nos van estas nuevas aventuras en la ciudad de Ríos.